la nueva oportunidad de seguir avanzando, de seguir mejorando. Gracias, Señor. Veíamos ayer como la oportunidad de mirar hacia atrás, que hemos hecho, no quedarnos en la amargura, sino que sencillamente ver otro tiempo para mejorar. ¿Y qué es lo mejor? La palabra, la palabra del Señor, su luz, que a través de ella me va mostrando dónde estoy bien, dónde estoy más o menos, dónde estoy... Malito. y veamos hoy día en Éxodo ¿ah? en Éxodo 15 es el Éxodo, el libro que comienza la Biblia comienza la historia del pueblo de Dios veamos qué nos dice hoy día a esas personas que dicen no viejo, mira lo que dice mi fuerza y mi refugio es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios yo no lo varé el Dios de mi padre, yo lo ensalzaré, palabra de Dios, yo aquí cuando lo leo y cuando hablo con él que dice, él fue mi salvación, él fue, él, él es y será mi salvación, eso es lo que tenemos que tener hermanos queridos, clarísimo, que mi fuerza y mi refugio es el Señor, lo decían allá en ese tiempo, Moisés, Abraham, Jacob y salieron siempre adelante porque confiaban en él y vivimos el desastre que pasaba cuando se revelaba, ¿ya? entonces y por eso yo lo lavo, lo bendigo, lo agradezco cuando tú eres agradecido, cuando te regalan algo, cuando te dan algo tú eres agradecido a esas personas bueno, ¿y cómo no vamos a ser agradecidos del Señor? Entonces, yo les recomiendo que cuando oren, ¿no es cierto?, y dialoguen con el Amado y digan, Él fue mi salvación, Él es hoy mi salvación y Él va a ser mañana, siempre cuando ande por aquí, cuando ande por allá, Él. Confiar, seamos humildes, no nos dejemos llevar ahí por el... ¿ah? por las sirenas de las luces ahí, fulgurantes, que nos, que nos pone el mundo por un momento y lo seguimos a ellos Después sí, el mundo me da, yo le he dicho, como me dicen a mí, no, la vida, el mundo te lo da las cosas, Trini, que tanto el Señor, bueno. ¿Y quién nos da la vida? No. ¿El Sputnik por ahí? ¿Ah, un cometa? La vida es el Señor, que Él vino a darnos vida, y Él dijo, yo soy la vida, soy el camino, soy la verdad. Él nos vino y nos dejó botados, váyanse por aquí, hagan lo que quieran, yo les muestro por ahí que están equivocados, y ahí está el camino de la... ya, ya, tienen que llegar al final. Ahora, ¿cómo llega No. Él vino para mostrarnos el camino, en el amor. Así que, ¿qué vamos a decir?, que Él fue la salvación de los otros Fue la salvación de los otros Pero hoy es la salvación tuya, mía Y que mañana también va a ser nuestra salvación Jesús, en ti confío Que me digan las estrellas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 Como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo.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 Eternamente santo, yo quiero aprender a verte como ellos deben, grande y poderoso, exceso y